Eh, por eso estuvimos, digamos, actualizando y eligiendo en algunos casos delegados y delegadas en todas las escuelas eh, en la última jornada institucional, nos parece muy importante que como, como seccional y como ATEN, digamos, reivindiquemos esta figura del cuerpo de delegados, es muy importante para la democracia y además para que se ponga en pie, digamos, la lucha y la organización de las escuelas por todas las situaciones edilicias que estamos atravesando por toda la... Los problemas de infraestructura, la falta de cargos, la falta Hay de... Hay varias EPETs, e ¿no? Ahora, ahora con conflicto. Hay de una e situación complicada en las EPET particularmente, pero también en los jardines, en los jardines con dificultades para llevar adelante una propuesta educativa integral, ¿no? Los jardines, los, la, los patios, los juegos, los talleres de las EPET, eh, bueno, la falta de cargos auxiliares, preceptores. O sea, hay una situación que nos parece que es importante, o por lo menos es la orientación desde, desde Atencapital Capital como seccional, que apuntemos a organizar las comunidades educativas en su conjunto a partir de los cuerpos delegados y hacerse de esta herramienta importante en toda la provincia. Creemos que es muy importante que en el resto de las seccionales también se elijan cuerpos de delegados y se constituya el plenario para poder llevar adelante ahí todos los debates y todas las tareas que tenemos que, que asumir como, como Aten, ¿no? Claro, porque nosotros decimos un sindicato, por más que tenga su comisión directiva que ha sido elegida, que tenga un local sindical, eh, todo eso, si no tiene la delegada o el delegado en la escuela, no tiene vida. Nosotros queremos la participación de la base porque es una concepción nuestra eh, como Aten Capital. Esa sería la idea, para, para cerrar, digamos, este micro sí, Aten Capital. es así, y por eso llamamos a que elijan titulares y suplentes en todas las seccionales, en todas las escuelas de la provincia y que Mañana se hagan presente todos los delegados elegidos en, en el plenario de Atencapital. Muy bien, bueno, gracias Brenda, nos vemos en ese pendoso. 12. Gracias. Esto fue Atencapital Les Canta a las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.